Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este, a este evento que hoy realizamos con muchísimo gusto, muchísimo placer y vamos a dar lugar a una conferencia que consideramos puede ser de actualidad dentro de lo que hoy en día normalmente preocupa a la, a la gente, en la sociedad y que sin duda ninguna eh, entra dentro de un campo no solamente de dilemas éticos, sino también de comportamientos sociales. Eh, la conferencia de hoy tiene que ver en líneas generales con las pandemias sociales. Hemos usado este nombre de pandemia porque realmente está de moda y una pandemia no es ni más ni menos que algo que se propaga por todo el mundo de una manera rápida y que instaura muchas veces determinados tipos de comportamiento y de actitudes. Sean bienvenidos, pues, en nombre del Grupo de Villena, en nombre de mis compañeros que facilitan y permiten este programa y les invito a que eh, vayan realizando preguntas a través del chat durante el transcurso de la eh, exposición y al final, si queda tiempo, intentaremos contestarlas de la mejor manera posible. Eh, deciros también que esta será la última actividad eh, virtual que realizaremos durante este año y que volveremos nuevamente el día 10 de enero con el programa de los lunes, Espiritualismo y Espiritismo, donde se tratará un tema importante como será el tema de los chakras y tendremos como invitado a Joao González. Dicho esto, y sin más preámbulo, vamos ya a comenzar precisamente con la conferencia que hoy nos ocupa. Hablar precisamente, como he dicho, de pandemias sociales, hemos, al hablar de pandemias sociales hemos elegido dos, dos, dos de las más características, drogadicción y sexolatría, pero podríamos haber escogido eh, otras, otras muchas, como por ejemplo el alcoholismo, como por ejemplo eh, el, la ludopatía, que son hasta cierto punto tienen un componente de enfermedad eh, personal o psicológica y de enfermedad social. De ahí el que la denominemos como pandemias sociales. Porque algunas de estas cuestiones solamente son analizadas o vistas por la sociedad desde el punto de vista médico, psicológico o sociológico. Pero hay que profundizar en algo, en el punto de vista más importante, que desde, nuestro punto, desde nuestra humilde opinión no es ni más ni menos que el punto de vista espiritual. ...y que es un punto de vista que muy pocas veces se desarrolla o muy pocas veces se explica. Así pues, veremos ahora eh, los orígenes de estas, de estas pandemias, veremos las causas que los producen, veremos las consecuencias que ellas tienen... ...y veremos las terapias más adecuadas para poder, de una manera integral, solucionar y ayudar a las personas que las sufren. Por tanto... Eh, como digo, esto que hablamos para la drogadicción y la sexolatría es también perfectamente extrapolable al alcoholismo y a otro tipo de comportamientos perniciosos que hoy en día están en boga en la sociedad actual. Desde el punto de vista espiritual que es el que a nosotros nos compete enfocar, podemos decir que eh, la drogadicción, por empezar con la drogadicción, luego abordaremos el tema de la sexolatría. La drogación es un problema de salud mental y orgánica. Y en algunos países se ha convertido también en un problema social de una grandísima envergadura. Eh, es un problema de salud mental porque, eh, atendiendo a las causas que lo producen, como veremos a continuación, nos daremos cuenta de que no es una cuestión que afecte únicamente al apartado biológico del ser humano, sino fundamentalmente también al apartado psicológico y al apartado espiritual. Desde el punto de vista espiritual, la persona que cae en la drogadicción suele ser, como digo, desde el punto de vista espiritual, un espíritu que viene de otras existencias y viene de una manera insegura, de una manera aturdida. Es un, es un espíritu que tiene hasta ciertos puntos determinados tipos de frustración, determinados tipos de rebeldía ante circunstancias que la vida le presenta y fundamentalmente podemos catalogarlo en dos grupos principales. Son aquellos, aquellas personas que se muestran atemorizadas y aprensivas con la vida y no, no, no toleran eh, cualquier tipo de frustración. Es decir, se encuentran con que han recibido una educación, por ejemplo, en que ha sido muy permisiva, se les ha dado todo y ante cualquier revés o cualquier o cualquier cuestión que les genera inseguridad o incertidumbre, se refugian en la droga. No toleran la frustración que la vida presenta y todos sabemos que la vida tiene cosas buenas y cosas malas y que cuando nos vienen situaciones o circunstancias difíciles, la frustración hace mella en nosotros y si no sabemos recuperarlas hay muchas personas que, que buscan en la droga precisamente la seguridad que les falta debido a la frustración que padecen. Un segundo aspecto espiritual que condiciona y cataloga ...y es preciso en el tema de aquellos que caen en la droga... ...es aquellos espíritus que traen a la existencia... Eh, ...una concepción de la vida idílica... ...creen que todo debe ser agradable... ...que no, no puede encontrar ningún tipo de obstáculo... ...y cuando esos obstáculos se presentan... ...como en el caso anterior... ...pues buscan en la droga la fuga de la realidad... ...no quieren enfrentar el problema... ...y lejos de enfrentar el problema... ...buscan en eh, la droga... ...digámoslo así, narcotizarse, creyendo que así van a poder solucionar el problema. Lo que se denomina también procrastinar, es decir, posponer el enfrentamiento del problema y creyendo que de esa manera el problema se va a solucionar solo. Y lo que ocurre en estos casos es que cuando se cae en la droga por estas circunstancias, por intentar buscar una fuga de la realidad o del problema que se tiene, pues sin duda ninguna no solamente no se evita el problema, sino que este se acrecienta todavía más. Así pues, como digo, la droga es mmm, algo muy complicado que al igual que las otras adicciones, genera en nuestro, en nuestro campo cerebral una serie de situaciones que es preciso comentar y que es preciso, digámoslo así, tener en cuenta. Una de ellas es que cuando uno entra en el camino de la droga y se va adentrando en él de una manera más profunda, hay un estímulo de recompensa en nuestro sistema cerebral, el sistema límbico correctamente, que cada vez nos pide más droga para obtener el mismo nivel o el mismo grado de satisfacción. Eso no solamente ocurre con la droga, ocurre con el sexo, ocurre con la ludopatía, ocurre con las adicciones en general. Nuestro cerebro necesita... ...para dar la misma satisfacción cada vez un mayor nivel de recompensa. Por lo tanto, los drogadictos para obtener la misma satisfacción... ...que pues obtienen al principio de su drogadicción... ...necesitan cada vez mayor dosis de droga. Lo mismo le ocurre al sexólatra, lo mismo le ocurre al ludopata. Eh, es importante tener esto en cuenta porque estamos luchando... ...contra nuestro propio cerebro. Pero, eh, lógicamente, ahora veremos la manera de combatir esta situación. Bien. Pasando a las causas de la drogadicción, podemos decir que hay muchas causas sobre la drogadicción que la generan y la producen. Por ejemplo, los conflictos en el hogar, aquellos, aquellos hogares con familias desestructuradas, en la falta de afecto y de cariño de los padres con los hijos, los conflictos íntimos que el adolescente tiene en, la, en, en, en, en, su, en su diario vivir, cuando empieza a hacerse adulto, la inseguridad que eso le, le acarrea, el no tener una guía moral ni una guía educacional importante que le pueda ayudar a discernir lo que es correcto de lo que no es correcto, la relación con sus compañeros de universidad, de colegio, de instituto, muchas veces las relaciones condicionan determinados comportamientos que llevan a la drogadicción. Y eh, a pesar de todo esto que estamos hablando como causa, y hay muchísimas, también vienen eh, algunos condicionamientos de vidas anteriores. Una persona que tuvo la desgracia de ser drogadicta en otra vida, no olvidemos que las drogas no son propias de este siglo. Drogas han existido a lo largo de la historia, en todas las épocas de la humanidad, desde el opio en el siglo XIX a otras muchas antiguas, que se usaban en la Roma, en Grecia antigua, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, hay las personas que vienen de otras vidas con esos hábitos inseridos dentro de ellos, insertos dentro de ellos, indudablemente tienen una mayor tendencia a caer en el hábito de la droga. Y también, eh, un último aspecto de las causas principales de la drogadicción es cuando nos vinculamos por sintonía vibratoria, por pensamientos, por afinidades y por similitudes con espíritus que también son drogadictos lo que se denomina como la vampirización cruel que ejercen determinados obsesores cuando hablamos de estos, estas fallas morales, como pueda ser el alcoholismo, el sexo, la drogadicción, etcétera etcétera Por sintonía, por afinidad, por gustos y por semejanza, nos unimos sin darnos cuenta a esos espíritus que se acercan a nosotros para satisfacer sus propios impulsos en el otro lado, porque sienten y piensan y se emocionan de la misma manera que nosotros y nos ayudan a incentivar esas, esas características, esas sensaciones que tenemos cuando entramos en esos estados de drogadicción, de sexolatría o de alcoholismo. Bien, pasando precisamente a, a digámoslo así, eh, las consecuencias de la drogadicción, podemos explicar... ...que son muchas, tanto biológicas, psicológicas y espirituales. En primer lugar, cuando una persona se droga... ...lógicamente manifiesta un estado de conciencia alterado. O sea, una euforia que posteriormente llega a lo que es el bajón... ...lo que se denomina como el apagón de la droga después de ese estado de euforia... ...viene la caída, la angustia, el malestar de la persona... ...porque cuando el efecto de la droga pasa el cerebro y el resto del sistema nervioso empieza a eh, hacer ver la necesidad que tiene de esa, esa sustancia que realmente le ha producido ese estado de excitación. Así pues, el fenómeno de la droga no solamente perturba las neuronas cerebrales, sino fundamentalmente el sistema nervioso. El sistema nervioso que desde el corte cerebral a través de todas nuestras ramificaciones nerviosas en el cuerpo empieza a verse perturbado, empieza a verse, digámoslo así, excitado. Al mismo tiempo, del sistema nervioso a nivel biológico, también se produce un estado emocional alterado, como hemos comentado hace un momento, que lleva muchas veces a un desarrollo de una enfermedad mental y emocional grave, a muchas psicopatías, que luego degeneran en enfermedades psicóticas, en esquizofrenias y en determinadas enfermedades que eh, son realmente de largo curso y de prolongada, digámoslo así, de prolongada eh, estadía en la persona. Y esto muchas veces lleva a que la persona enferme psicológica y mentalmente de una forma muy grave. Además de ello, eh, otra de las consecuencias de la drogadicción es el cambio de comportamiento de la persona que se droga, porque esa persona, cuando la necesidad ya biológica, por la intoxicación que sufre, y la necesidad mental y emocional psicológica, por ese apego que tiene de esa mm, sensibilidad emocional que necesita encontrar y necesita buscar, pues cuando está intoxicado de esa manera, eh, la persona no mira ya, no se controla y muchas veces se dedica a robar o se dedica a conseguir los recursos de cualquier manera... ...para poder satisfacer, eh, digámoslo así, sus necesidades de drogadicción. Y por eso vemos muchas personas que antes de ser drogadictas tenían un comportamiento ejemplar... ...y con la drogadicción cambian, se vuelven agresivos, se vuelven violentos, se vuelven ladrones... ...para intentar, se vuelven desconfiados con los demás, se vuelven mentirosos, se vuelven hipócritas... ...para intentar conseguir los recursos que necesitan para seguir drogándose... ...para seguir, digámoslo así, satisfaciendo esa adicción que tanto y tanto les está perjudicando. También las obsesiones crueles, motivadas por ese vampirismo del que hemos hablado, les generan muchísimo problema al drogadicto, porque les cuesta muchísimo más separarse, porque él no hace ningún esfuerzo por superar esa situación, no pone su propia voluntad y ya sabemos, por los estudios realizados sobre la obsesión, que cuando el obsesado no pone su voluntad para resistirse a esas tentaciones, a esos impulsos y se deja llevar cada vez el dominio del obsesor es mucho mayor, no solamente a nivel mental y emocional, sino también a nivel fluídico. Lo envuelve, va dominando su casa mental y sus centros neuronales y, y, y, y emocionales en el perispíritu, de forma que su voluntad va siendo sometida, va siendo subyugada y el obsesor va dominando con mayor facilidad con mayor frecuencia, la persona que está dentro de esa adicción grave. Eh, cuando una persona está en estos estados de drogadicción, no solamente supone una amenaza para sí mismo, para esa misma persona, porque incluso muchas de estas situaciones llevan a los drogadictos al suicidio o, o, o a determinadas conductas agresivas y violentas con los demás, sino que también es un peligro social y un peligro personal. ...las consecuencias de la drogadición son muy, muy, muy graves... ...y ahí, por ejemplo, en esa, digámoslo así, figurita que tenemos ahí... ...vemos que a nivel biológico, pues, degenera en cáncer... en problemas cardíacos, degenera enfermedades contagiosas... ...en un mal funcionamiento de los riñones, en lesiones en el hígado, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, eso a nivel biológico, pero a nivel psicológico, a nivel emocional... ...y a nivel espiritual, imaginemos, en relación con lo que hemos explicado, la importancia de las consecuencias tan graves que la, la drogadicción produce. La terapia de la drogadicción es muy importante tenerla en cuenta porque parte siempre de lo que nosotros decimos. Es muy importante una educación desde el principio en la familia, porque en una educación sana y preventiva desde la infancia, sin duda ninguna el niño tendrá unos mayores recursos, no solo morales, sino psicológicos y emocionales para poder enfrentar precisamente las tentaciones de la drogadicción. Es normal que a lo mejor pues eh, fumen algo, alguna cosa o tengan algún tipo de prueba porque al principio en la adolescencia siempre eh, se busca, eh, digámoslo así, eh, nuevas satisfacciones, nuevos momentos, nuevas excitaciones, etcétera, etcétera. Eso es normal y es lógico, pero una cosa es probar esa situación y otra cosa es caer ya en un proceso de drogadicción grave que lleva a la persona a una situación donde ya no es capaz de controlar su vida y indudablemente necesita de terapias adecuadas para salir de ese bucle infame al que le lleva precisamente la intoxicación biológica que se convierte también en una perturbación mental y emocional, en unas enfermedades mentales graves y sin duda ninguna en uno, unas consecuencias espirituales eh, obsesivas muchas veces y, y, de, y de gravedad que eh, le cuesta mucho a la persona salir de ella. Por lo tanto, lo primero es una buena educación en la casa para darle precisamente los recursos morales y los recursos psicológicos para enfrentar las situaciones y desarrollar su autoestima y su voluntad, para ser asertivo, para no dejarse llevar por los condicionamientos de los demás. Y todo eso fortalecerá la actitud educacional y emocional del niño y en su momento sabrá discernir lo que le conviene de lo que no le conviene. A raíz de esa educación preventiva, también es importante, cuando una persona está, ha caído en este, en este tema de una manera grave, pues acuda a una desintoxicación profunda mediante terapias que existen, cognitivo-conductuales y terapias de desintoxicación en los hospitales. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos en algunos países recursos suficientes para atender estas situaciones. Y eh, lo más importante de todo es que la persona que tiene necesidad de esta desintoxicación pues eh, se conciencie ...de la necesidad de curarse. Si la persona no es consciente de la necesidad de curarse... ...y mantiene una actitud proactiva en ello... Pues, ...y no mantiene una actitud proactiva... ...lógicamente le será mucho más difícil salir de esa situación. Conocemos casos de personas que son ayudadas por sus familias... ...y los llevan a grandes centros de desintoxicación... ...a grandes hospitales con profesionales maravillosos y extraordinarios... ...pero la persona no pone de su parte... ...y al final esos recursos que temporalmente pueden servir como la persona no está convencida ni tiene actitud ninguna ni es proactiva en su propia curación evidentemente la persona vuelve a caer en esa situación y lógicamente no sale de ese bucle pernicioso que la reedición lleva junto a esa actitud proactiva unas lecturas edificantes un ejercicio físico adecuado una digámoslo así un desarrollo de la autoestima personal y sin duda ninguna una comprensión de los valores morales y espirituales, haciendo comprender que el hombre no solamente es un cuerpo físico, sino que tiene un espíritu, un alma humana, que está aquí por una serie de eh, objetivos y debe de intentar progresar y debe intentar superar esas dificultades que le vienen, todo eso ayuda muchísimo a la persona a superar esta gran lacra de la drogadicción Si a ello añadimos que la persona conociendo el mundo espiritual, empieza a entender la fuerza de la oración, muchas veces los recursos que a él le faltan en cuanto a la voluntad y en cuanto a determinadas capacidades que, que pueda tener en ese momento debilitadas, los puede encontrar en la oración. Si la persona cree en Dios y la persona poco a poco se la va dando cuenta de que ese espíritu, que es un espíritu inmortal y que tenemos ayuda desde el otro lado, puede aceptar esta situación como una prueba, puede empezar a orar con fervor y los espíritus superiores le pueden ayudar de manera noble y extraordinaria si él hace y pone de su parte a superar esta situación. La ayuda espiritual siempre está y nada es imposible para todo aquel que cree que tiene fe y que puede, sin duda ninguna, seguir hacia adelante. Pasando ya al segundo de los temas que hoy nos ocupa, es también un tema muy importante y es el tema de la sexolatría. Ahí tenemos ahí a la derecha un, un dibujito que dice así, el cerebro es el órgano sexual más importante. Todos los estudios de psicología, de neurología y, que, y de medicina que hoy tenemos eh, nos hablan de que el aparato genésico está vinculado a la mente y a la emoción. El cerebro no es la mente, es el reflejo de la mente. Y es en el hipotálamo, que es una parte del cerebro, donde se libera una sustancia llamada liliberina, liluberina, que, a, que eh, permite el tema de la conexión y en la iniciativa sexual. El diencéfalo, que es otra de las partes de nuestro cerebro, es donde se produce el deseo sexual ...y donde se establecen las polaridades sexuales. Cuando hablamos de polaridades sexuales... ...hablamos de la sexualidad humana en el hombre y en la mujer. Son sexualidades que se viven de forma distinta... ...porque los sexos son distintos. Entonces, evidentemente, las polaridades sexuales... ...se viven a través del diencéfalo, una parte del cerebro. Y eh, cuando nosotros tenemos un deseo sexual antes que en las gónadas sexuales, ese deseo sea liberado en nuestra mente, o mejor dicho, de nuestra mente, pasa a nuestro cerebro a través del hipotálamo, que libera esa sustancia, la liruberina, y a través del diencéfalo, del diencéfalo, que es el que origina el deseo sexual y rápidamente libera sustancias que llegan, a a las gónadas que llegan a eh, las, eh, los organismos sexuales tanto del hombre como de la mujer para liberar todas las sustancias que hacen que se produzca la emoción sexual, la excitación sexual y el deseo sexual. Así pues, como vemos, el deseo sexual parte de la mente y llega al cerebro. Por ello, una mente bien educada, en el aspecto sexual, con una buena educación sexual, podrá controlar determinados aspectos de su sexualidad y podrá evitar determinadas perturbaciones que a través de la sexolatría indiscriminada se producen. Así pues, perdón, así pues, como vemos ahí, el aparato genéxico está vinculado a la mente y la emoción. Las personas no saben, no saben distinguir con mucha frecuencia, lo que es la sensación de lo que es la emoción. La emoción es una cuestión que vivimos psicológicamente desde nuestra mente y nuestros sentimientos, mientras que la sensación son aquellas situaciones que nos producen las relaciones con nuestros órganos físicos. Entonces, cualquier excitación es una sensación. La sensación sexual que recibimos a través de las relaciones sexuales es una sensación. Pero la emoción... Acompaña muchas veces a la sensación, en muchas ocasiones y en otras ocasiones, en vez de la emoción, lo que acompaña a la sensación es el sentimiento. El sentimiento es una emoción consciente y se deriva de la emoción porque hay una vibración especial que acompaña precisamente y concretamente en el tema del sexo en la distinción entre sexo con amor o sexo sin amor y solamente ...con sensación y con emoción. Como vemos ahí... Eh, ...los estímulos sexuales... ...producidos por una mente bien dirigida... ...y acompañados por el amor... ...generan salud integral... ...liberando endorfinas... ...y oxitocinas... ...que generan paz y alegría. ¿Qué son las endorfinas y la oxitocina? Pues son las hormonas... ...que el cerebro... ...libera cuando ejercitamos el sexo... ...no solamente a través de la sensación sino a través de la emoción bien dirigida, a través del sentimiento. Cuando nosotros ejercitamos el sexo con amor, no solamente liberamos hormonas de placer, liberamos hormonas de felicidad, hormonas de bienestar, hormonas de alegría, y esas hormonas son la endorfina y la oxitocina. ¿Eh? Por lo tanto, de ahí que la diferenciación entre el sexo sin amor y el sexo con amor sea importante no sólo desde el punto de vista psicológico emocional o espiritual sino también desde el punto de vista biológico por ello la función sexual es precisamente especial para conseguir una vida armónica y equilibrada ejercer el sexo es saludable y cuando se ejercita el sexo con amor entregándose al otro, no solamente se liberan hormonas de tipo físico, como hemos comentado, sino también de tipo psíquico. Y vamos a verlas también a continuación. Pero antes veremos las causas de la sexolatería. Ahí hay una leyenda que dice así, el ser humano necesita del sexo, pero no debe vivir de su dependencia exclusiva. Y aquí vemos algunas de las causas de la sexoalatría. En primer lugar, la sociedad tan erotizada en la que vivimos, siendo los medios de comunicación un portavoz ideal. Sin darnos cuenta, estamos recibiendo inputs constantemente en los medios de comunicación a través de la televisión, a través del móvil, a través del iPad, a través de todo aquello que vemos, constantemente vemos inputs sexuales debido a la sociedad tan erotizada en la que estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, como no se tiene una educación sexual adecuada, pues evidentemente se confunden los objetivos y se confunden las realidades. Normalmente, en épocas anteriores, en, en siglos anteriores y hasta hace bien poco, como no existía esa educación sexual, pues el sexo ha sido concebido por los condicionamientos de las religiones, de las creencias y de las sociedades como algo prohibido, como algo sucio, como algo extraño. Y es justo todo lo contrario. El sexo es una fuente de energía maravillosa y extraordinaria que Dios ha puesto para ejercitarla con amor y para realmente permitir que descubramos la plenitud con la auténtica, la auténtica complementación con una pareja. No importa el tipo de pareja que sea, no importa la orientación sexual que se viva o que se tenga, lo que importa es que esa eh, explanación de energía sexual vaya acompañada con el afecto, con la ternura, con la protección, con el cariño, con el respeto y con el amor entre estos dos seres que se aman y que se gustan. Y eso, lógicamente, no ha sido así visto por la sociedad. Por eso se ha pasado en estos siglos, en este siglo anterior, del XIX y del XX, de la, de la prohibición de ver el sexo como algo malo, como algo sucio, a la promiscuidad, al libertinaje. Y, lógicamente, esto tiene unas consecuencias, porque el libertinaje, como vemos ahí en esa pantalla que vemos ahí a la derecha, eh, pues genera eh, consecuencias muy graves, como la... Infertilidad, la ninfomanía, embarazos a tempranas edades, eh, la falta de respeto y muchas enfermedades de tipo mental y de tipo psicológico, infecciones, eh, etcétera, etcétera, que ya conocemos. El VIH muchas veces ha sido producido en muchas personas, no en todas, lógicamente, pero muchas personas han sufrido VIH por sus conductas promiscuas, etcétera, etcétera. Así pues, los patrones sociales enfermos, eh, los prejuicios y las situaciones vejato, vejatorias y aberrantes que a través del sexo vamos viviendo m, muchas veces por los medios de comunicación, sin duda alguna nos confunden con mucha facilidad y son causas de esa sexo, sexolatría en la conducta psicológica humana. Eh, también hay una, una causa muy importante, es eh, lo que hemos comentado antes, confundir placer con felicidad. La gente cree que el sexo como placer... ...es felicidad y no es así... La felicidad es una cosa mucho más grande, mucho más importante que el placer, el placer de comer, el placer de, de la droga, el placer de la sexualidad. Son placeres hasta cierto punto efímeros, duran durante un tiempo y luego desaparecen. Pero la felicidad es algo que se lleva interiormente y eh, no hay que renunciar al placer, ni muchísimo menos, si se puede gozar de él. Pero hay que, hay que hacer, como decían los estoicos, los grandes filósofos estoicos, hay que usarlo con moderación. Y a coserlo con equilibrio. Porque si nosotros abusamos de, del placer, caemos en estas conductas adictivas, tanto en la droga como en la sexualidad, como en el alcoholismo, que nos llevan a graves prejuicios de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual y de salud psicológica. Había una gran leyenda en el oráculo de Delfos, en el templo de Delfos, que no era la típica del conocerte a ti mismo, sino que era la que decía nada en exceso. Y esa regla de oro, nada en exceso, vale con mucha frecuencia al tema de los placeres. Si nosotros nos excedemos en los placeres materiales o sensuales, tengamos por consecuencia que nuestra energía biológica y nuestra energía espiritual y periespiritual se inhibe por desgaste. Y cuanto más la desgastemos, tendremos menos capacidad para que nuestras energías resistan otro tipo de enfermedades, de bacterias, de infecciones... Que pueden acontecernos en determinados momentos de la vida. Así pues, vemos ahí cómo eh, la confusión entre el placer y la felicidad también es una de las causas de la sexolatría. Las herencias primitivas del pasado que, que están anidando en nuestro inconsciente cuando nosotros hemos tenido comportamientos sexuales eh, equivocados que todos hemos tenido en otras épocas y tra ya, traemos ahí nuestros traumas, nuestras propias tal, nuestras propias, eh, digámoslo así. Eh, condenas personales que nuestra conciencia nos recuerda por haber hecho un uso mal hecho del sexo, por haber abusado del sexo, por haber incluso estuprado o violado, o por haber realizado conductas sexuales contrarias a las leyes de Dios, están inseridas, están insertadas en nuestra conciencia y a veces con frecuencia esas herencias afloran y lógicamente nos causan graves perturbaciones. Tenemos que saber que con una conducta adecuada, una conducta recta y una conducta mental y, y moral eh, ordenada y armónica, esas cuestiones se superan y se, se liberan. El sexo virtual es también otra de las causas de la sexolatría, Lo vemos constantemente. En las redes sociales, lo vemos eh, de una manera eh, profunda, están constantemente bombardeándonos con sexo virtual y ahí se produce una cuestión muy curiosa. Muchas personas viven el sexo virtual como viven la realidad virtual, como si fuera una realidad real. Ahí dan paso a sus fugas psicológicas, tienen miedo a relacionarse con las personas y usan el sexo virtual para satisfacer sus necesidades sexuales, cayendo en graves enfermedades. Son personas misántropas que no quieren la relación con, la, con las demás personas, que incluso se inhiben y consideran que a través de las redes sociales, a través de, del sexo virtual, como da satisfacción a sus, eh, a sus necesidades biológicas, creen que están actuando correctamente. Y eso es causa de graves enfermedades, de graves situaciones mentales y patológicas que ya hoy la neurología y la psiquiatría está descubriendo y está poniendo de manifiesto. Así pues, el mal uso de la libertad sexual origina una desarmonía porque atenta contra los límites del equilibrio de nuestra propia existencia. Veamos ahora las consecuencias de esa sexolatría. Y ahí hay una frase que dice, ejercer el sexo sin una educación mental, abusando de la pornografía y de los recursos extravagantes, produce un desajuste psicoemocional, es lo que estamos hablando nos produce un desajuste psicoemocional que realmente nos perturba y, lógicamente, mentalmente, nos, eh, nos lleva a caer en enfermedades graves. Algunas de las enfermedades las tenemos ahí a la, dere a la derecha. La gonorrea, la hepatitis B, la infección por ciclamidia, el VIH, la, el VPH, la hepatitis B, la sífilis, el herpes genital... ...cantidad de enfermedades consecuencia de, una, de un sexo promiscuo... ...de una sexolatría aberrante y de caer en esa adicción grave. También lo que hemos comentado antes... ...que la disfunción de la energía sexual se inhibe por desgaste... ...al igual que ocurre con la drogadicción. Así pues, eh, otra de las consecuencias es el deterioro orgánico... ...mental y emocional. El desequilibrio psicológico, porque dentro de la psicología... Cuando Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, explicó dentro del concepto los tipos sexuales, habló del ánimos y del ánima. En otras ocasiones hemos explicado que el ánimos es la condición sexual que, eh, de tipo masculino que las mujeres tienen y el ánima es la condición sexual de tipo femenino que tienen los hombres. ...todos, hombres y mujeres, tenemos las dos condiciones... ...lo que ocurre es que en el hombre prevalece la condición de ánimos... ...y en la mujer prevalece la condición de ánima... ...pero esto no quiere decir que no tenga la mujer también esas, esas, eh, esas condiciones psicológicas... ...y que el hombre no las tenga también. Del equilibrio de ambas es cuando se produce el equilibrio sexual... ...el equilibrio mental y el equilibrio psicológico. Pero eh, entonces el equilibrio psicológico llega cuando somos capaces de entender... Que, por ejemplo, las características de la psicología de ánima femenina tienen que ver con la ternura, con el respeto, con el amor. Y la ternura, el respeto y el amor, el hombre debe de intentar vincularla incentivando su psicología de ánima. Y la mujer tiene que incentivar su psicología de ánimo, intentar ofrecerle la lealtad, el cariño, el afecto, el seguimiento al hombre para que se vea también, eh, digámoslo así, compro <tose> compensado en esa relación sexual de amor, de cariño, de ternura y de afecto. El equilibrio psicológico es pues muy importante y del desequilibrio de estos dos aspectos es cuando se produce muchas veces eh, consecuencia de la sexolatría aberrante el hecho de que nos lleva a este tipo de cosas. El endeudamiento que nosotros traemos de atrás es también importante porque muchas veces venimos en condiciones sexuales disminuidas por haber abusado del sexo, en otras veces, por ejemplo, la mujer que abusó del sexo en vidas anteriores, eh, con sus caprichos, eh, seduciendo a muchos hombres, rompiendo familias, etcétera, etcétera, puede venir en una situación en la que tenga enfermedades sexuales, por ejemplo, sea frígida, sea tenga disminuciones, eh, tenga problemas para concebir, tenga problemas eh, de, de sexuales en los, en los órganos genitales, etcétera. O el hombre es exactamente igual, puede venir impotente, puede venir con determinadas cuestiones que eh, son condicionadas por el abuso de la energía sexual desordenada y distorsionada en vidas anteriores. Y esto es así. La ley de causa y efectos es así. Si nosotros, al abusar de la energía sexual de forma descontrolada, desarmónica y promiscua, deterioramos nuestro campo periespiritual en el chakra, del, en el chakra Kundalini, que es el chakra que está encargado de la regulación energética de, nuestra, de nuestro aparato genésico. Cuando volvamos en una próxima vida, como te seguiremos teniendo nuestro propio perispíritu, ese perispíritu que deterioramos por nuestra mala conducta, vendrá debilitado ese chakra y vendrá con la capacidad de desarrollar y de enfermedades de ese tipo sexual. Tengámoslo en cuenta, pues, que las consecuencias de estas enfermedades, la sexolatril y la adicción, no se quedan solamente en esta vida, sino que pueden ser transferidas a vidas posteriores y pueden ser fuente de problemas, patologías y enfermedades que tengamos. ...en vidas posteriores. Las obsesiones crueles también las hemos mencionado... ...y en este campo... Eh, ...volvemos a lo mismo que hablábamos del vampirismo cruel... ...cuando nosotros estamos cabida a toda esa serie de tendencias promiscuas... ...y esa serie de pensamientos tan exacerbados... ...esas emociones, ese sexo descontrolado, ese abuso sexual... ...sin tener en cuenta el respeto por la persona con la que estamos... ejerciendo la actividad sexual... ...sin duda ninguna podemos caer... En ese, en ese vínculo con los asesores que van a procurar hacernos daño, van a incentivar nuestras tendencias perniciosas y sin duda ninguna eso generará muchos problemas el día de mañana. El enfoque espírita o la terapia espírita en este campo es también importante que lo tengamos en cuenta. Lo primero es respetar el sexo y nuestra propia conciencia bajo unos patrones ético-morales y espirituales. Para ello, el sexo tenemos que usarlo adecuadamente ...porque es una fuente de energía divina... ...Dios lo ha colocado ahí... ...para ser no solamente la fuente de la reproducción... ...y el mantenimiento de la especie... ...como nos habla Allan Kardec en el libro de los espíritus... ...sino también para que sepamos... ...que en el uso de nuestro libro de albedrío y ...de nuestro razonamiento a través del sexo... ...y de la sublimación y control sexual... ...con una pareja... ...podemos encontrar ese equilibrio psicológico... ...ese afecto y ese amor... ...esa ternura... ...que nos va a, llegar, nos va a llevar a vivir el amor... No solamente en el aspecto biológico o sensorial, sino en el aspecto, bio, en el aspecto psicológico emocional y en el aspecto sentimental, en el aspecto espiritual, en el aspecto del desarrollo del afecto, del cariño, la ternura, el amor, el darse, el entregarse a la pareja. Y eso genera endorfinas, genera oxitocina, genera alegría de vivir, genera la vivencia sexual alegre, tranquila, complementada por esas endorfinas. Por esas no solamente, no solamente las sensaciones biológicas de estas hormonas que estamos comentando, sino también el complemento psicológico de ánimos y ánimas del que estamos hablando, en el cual se liberan esas hormonas, de, esas hormonas de felicidad, de paz, de serenidad, de sentirse amado, de sentirse protegido, de sentirse querido. Esos aspectos de sentirse querido, protegido, amado, no lo dan las cuestiones biológicas o sensoriales, lo da el complemento psicológico. Lo da la cuestión espiritual, lo da ese complemento de amor que es lo que realmente permite entender, es lo que permite sentirse armónicamente completos con nuestra pareja. Y de esa manera empezamos a vivir no solamente la sexualidad de una manera más integral y una plenitud mayor, sino al mismo tiempo empezamos a vivir el concepto del amor de manera diferente. Llega un momento determinado en que ya no se le da tanto tanta importancia al placer sensorial, sino al complemento sexual que tiene que ver con la ternura, con el cariño, con una caricia, con una sonrisa, con un beso. Y ese complemento llena a la persona cuando en la edad la pasión va desapareciendo y se va sustituyendo por esta serie de cuestiones emocionales y sentimentales que nos hacen querer a la persona amada, que nos hacen ayudar a la persona amada y que nos hacen entender que eh, en ella podemos apoyarnos y tenemos un fuerte apoyo para nuestra vida plena aquí en la Tierra. La sublimación sexual es algo que tenemos que intentar hablar también. Hemos comentado que hay personas muchas veces que no tienen posibilidad de ejercer el sexo eh, de una manera con una pareja. Y evidentemente existe un proceso de sublimación sexual que han demostrado todos los grandes eh, místicos y los grandes... Eh, maestros espirituales. Y es cuando, eh, a través de una vida entregada al prójimo, se subliman las energías sexuales que están en el aparato genésico y van subiendo a través de los distintos centros de los chakras, de las energías, a través de... Eh, todos esos centros hasta llegar a nuestro chakra coronario, nuestro chakra mental, y se convierten todas esas energías sexuales en energías espirituales, en energías mentales, de forma que aquel ser que está entregado a los demás por amor y por cariño, siente también ese complemento de amor. Ese complemento sexual extraordinario y, y sufre esas, esos éxtasis de los que se habla por parte de los santos, por parte de los místicos, tanto orientales como occidentales. Una Teresa de Ávila, un Francisco de Asís y todos los grandes místicos han experimentado esos éxtasis. Esos éxtasis que son sin orgasmos psíquicos, orgasmos espirituales de complemento con el pensamiento y el amor divino, porque ese espíritu está comulgando... Con la fuente divina, con el origen de la vida. Y el sexo está precisamente como fuente divina y sagrada en el origen de la vida. Por lo tanto, veamos qué concepción tan distinta. Presenta la doctrina espírita sobre el aspecto sexual y la función sexual en relación con los que se ha tenido a través de la historia, por las religiones, por la iglesia, etcétera, etcétera. Es una fuerza divina, es una fuerza que debemos de saber, enfocar y convertir para nuestro complemento y plenitud espiritual. Así pues, como digo, la sublimación sexual de aquellas personas que ejercitan el amor, la entrega a sus semejantes y trabajan por los demás también es un hecho que permite vivir esas endorfinas, esas, esas, esas eh, sensaciones de paz, de alegría, de bienestar y esa sensación psicológica de plenitud y de éxtasis que estas personas de elevada condición y de entrega al prójimo tienen también. Aquí hay una, una, una, una frase importante que me gustaría destacar y que dice si el verdadero valor del sexo Radica en su función psicológica y espiritual, es lo que estamos hablando. Ahí es donde está el valor del sexo, en su función psicológica y espiritual que nunca se pierde, que se va engrandeciendo y en esta explicación que yo he dado de cómo se pasa de, lo, de, la, de la juventud con la pasión a luego el afecto, el cariño y el complemento psicológico y espiritual con una pareja, ahí vemos cómo el valor de la sexualidad en sí misma es realmente muy importante. Para concluir, porque ya estamos en 45 minutos, podemos hablar de que si abusamos del sexo corrompemos la función del mismo y sufrimos las consecuencias como hemos visto ya, tanto biológicas, psicológicas como espirituales. Pero tenemos que saber que estas lacras sociales que muchas veces son incentivadas por las conductas, por la, por la mala educación, por, la, por lo que estamos viendo a través de sensaciones y a través de una sociedad enferma en este aspecto, que está muy, muy, muy falta de una educación adecuada, pues lógicamente tenemos que saber que todo eso está en nuestra mano corregirlo y aumentarlo. Es decir, organizarlo para nuestro propio bienestar, pues como hemos dicho… El sexo se origina en la mente y un buen control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y una buena educación sexual nos lleva a controlar estas situaciones. Lo mismo ocurre con la droga. Cuando nosotros fortalecemos nuestro campo mental, cuando nosotros recibimos una educación adecuada, cuando somos conscientes de que somos espíritus en evolución y que necesitamos trabajar nuestro perfeccionamiento moral, para adquirir hábitos saludables de conducta, no solamente mentales y emocionales, sino también de conducta, corrigiendo las tendencias negativas, luchando contra nuestros hábitos perniciosos, contra aquellas tendencias que vemos aflorar en nosotros y que no nos gustan. Entonces, cuando empezamos a ser verdaderamente libres, la libertad es la capacidad de poder elegir. Y cuando una persona cae en una adicción, como la droga, como el sexo, como el alcoholismo, como la ludopatía, lo primero que pierde es la libertad ya no es libre para poder elegir, está esclavizado ese vicio y, por lo tanto, lo más importante que es la libertad, en ese momento se pierde. Retomemos el control de nuestra libertad, comprendiendo que a través de los valores espirituales que enseña, por ejemplo, la doctrina espírita, podemos encontrar la verdad y la realidad de lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y estas pandemias sociales que tanto perjudican, que tantas familias destrozan, que tantas muertes ocasionan, que tantos, tantos disgustos y tantos endeudamientos para el futuro y tanto sufrimiento para el presente ocasionan, pueden ser revertidas y pueden ser sin duda ninguna superadas, conociendo la realidad del espíritu inmortal, conociendo las leyes que rigen la vida, conociendo los procesos del alma, conociendo teniendo conocimiento del perispíritu, de la, de la vida física, de la vida espiritual y valorando la vida y el sexo correctamente en su justa medida, como una fuente de felicidad y de desarrollo para el espíritu. Terminaremos siempre con la frase de que la mejor terapia es el amor. En todos los niveles hemos hablado de la importancia del amor en la relación sexual, pero es que el amor también tiene mucha importancia en, la, en los otros tipos de adicciones, porque cuando una persona empieza por amarse a sí mismo, se da cuenta de que debe de evitar por todos los medios caer en este tipo de adicciones o de vicios, porque le genera no solamente perder la libertad, sino perder su propia personalidad. Entonces, el amor a uno mismo es válido, es legal, es necesario, es preciso, pero no de una manera posesiva, no de una manera egoísta, sino saber comprenderse y perdonarse a uno mismo en los errores que comete para volver a levantarse con más fuerza y sin excusa ninguna hacerse propósito de enmienda para no volver a caer. Entonces el amor a uno mismo porque somos espíritus inmortales es muy importante para luego desarrollar el amor a los demás de una manera altruista y desinteresada. Entonces la mejor terapia es el amor porque si nosotros somos capaces de comprendernos como espíritus inmortales la necesidad que tenemos de progresar, nos equivocaremos intentaremos disculpar nuestros errores porque somos imperfectos todos. Pero el que disculpemos nuestros errores no quiere decir que nos complazcamos en ellos. Debemos saber que debemos de olvidar la culpa, debemos adoptar la responsabilidad. Y el espiritismo nos enseña eso, adoptar la responsabilidad. Efectivamente, he caído en esto, pero tengo que sacar de mí mismo las fuerzas necesarias para superar esto y no volver a caer. Y además, como conozco las leyes espirituales y sé que tengo ayuda espiritual, voy a orar y voy a pedir para que además de mi propio esfuerzo, porque soy yo el primer interesado, además de mi propio esfuerzo, tenga la capacidad de la ayuda que me van a prestar espiritualmente para poder, sin duda ninguna, superar estos problemas en los cuales me he metido. Con la ayuda de la familia, con la ayuda de la sociedad, con la ayuda de una educación clara y acertada, con la ayuda del conocimiento espiritual y, como digo, con la terapia del amor, sin duda ninguna, saldremos adelante y podremos superar muchas de estas taras, muchas de estas lacras que sin duda ninguna son una prueba para el espíritu a fin de desarrollar la fuerza de voluntad, la fortaleza la fe en Dios y empezar a darse cuenta de que si nos lo proponemos, todo podemos conseguir, no hay nada que no esté fuera de nuestro alcance me gustaría terminar con una frase ahí del libro El despertar del espíritu de Ibaldo Franco que dice así una vida saludable es aquella en la cual Todas las funciones orgánicas funcionan normalmente como consecuencia del equilibrio psicológico que proporciona la alegría de vivir y la realización plena. ¿Y qué son las funciones orgánicas? Pues las funciones orgánicas muchas veces son funciones que nosotros ni siquiera controlamos conscientemente. Nuestra digestión, nuestra respiración... Toda nuestra, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, todas esas funciones orgánicas que hacen que nosotros estemos viviendo, no las controlamos conscientemente. Son funciones inconscientes. El sexo también es una función orgánica. Por lo tanto, vuelvo a repetir la frase, cuando nosotros tenemos nuestras funciones orgánicas que tienen un funcionamiento normal, como consecuencia del equilibrio psicológico, que nos proporciona la alegría de vivir, la realización plena, entonces tenemos salud. Una salud integral. Salud mental, salud emocional, salud biológica. Por lo tanto, es muy importante que alcancemos ese equilibrio psicológico que empieza en la mente, continúa por la emoción y se plasma en la conducta de la persona. Sepamos, pues, que todo esto está a nuestro alcance y que, sin duda ninguna, a pesar de que estas pandemias son... Eh, ocasiona graves disturbios, violencia y graves crímenes. Sin embargo, todos necesitamos de la compasión y del perdón y estas personas que caen lamentablemente en estos en estas adicciones necesitan ayuda, necesitan compasión, necesitan piedad y lógicamente ellas deben ser las primeras que se propongan superar esta adicción y de esa manera recibir la ayuda que necesitan. La espiritualidad y el conocimiento del espiritismo le dará los recursos necesarios, los conocimientos filosóficos adecuados, las eh, normas morales precisas para incentivar su propia autoestima, para realizar el trabajo de mejoramiento moral que necesitan y para de esa manera empezar a comenzar por ellos mismos a superar estas situaciones que tanto les perjudican. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora vamos a dar paso a las preguntas que tengáis a bien dirigirme dice Tina Argen buenas tardes, cuando desencarnan estas personas, ¿dónde va su espíritu? al bajo astral, muchas gracias saludo desde Málaga muchísimas gracias por la pregunta Tina, una pregunta muy interesante normalmente el espíritu cuando desencarna ...va al lugar que le corresponde por sintonía vibratoria. Es decir, no hay nada mágico ni misterioso. No hay ninguna eh, característica arbitraria. Dios no premio o castiga a unos o a otros. No, no, en absoluto. Vamos donde merecemos. Vamos donde nuestro nivel nos permite, nuestro nivel espiritual. Claro, si una persona desencarna con todos estos vicios, evidentemente... ...su mente no está equilibrada, ya no estaba equilibrada aquí en la Tierra... ...seguirá perturbada allá donde va. Su emoción está distorsionada y lógicamente seguirá perturbada allá donde va. Y su equilibrio espiritual no existe. Por lo tanto, evidentemente irá a un lugar acorde con su nivel espiritual. Y lamentablemente estas personas que fallecen en estas condiciones... ...sin duda ninguna van a zonas del astral que no son precisamente agradables porque por afinidad se reúnen con espíritus y mentes como la suya, son atraídos por mentes como la suya, son llevados a esos lugares donde siguen viviendo esas necesidades, esas perturbaciones que realmente tenían en vida, pero todavía más agravados, porque ahora ya no tienen un cuerpo biológico con el cual satisfacer sus necesidades de droga o de sexo. Y muchas veces son convertidos, se acercan a esas personas que tienen eh, ...tendencias como las de ellos y que tienen un cuerpo físico y se acercan a esas personas para, asimilando sus fluidos con los de ellas a través del perispíritu, captar las sensaciones que ese espíritu que todavía está encarnado siente y de esa manera hasta cierto punto satisfacer esas sensaciones, esos deseos que todavía llevan. Así que lamentablemente si terminan su vida, si cuando llega el momento de su muerte no han corregido esas tendencias, evidentemente esas personas... Van a esos lugares donde van a encontrar bastante sufrimiento y donde tendrán la oportunidad más adelante de resarcir esas cuestiones. Pero sin duda ninguna no será de una manera permanente o eterna, porque ya sabemos que estas cuestiones no son permanentes o eternas. Recibirán en su momento la ayuda para volver a reencarnar y para volver a tener la oportunidad de superar esas mismas circunstancias. Una muy buena pregunta. Muchas gracias, Tine. Otra segunda pregunta. ¿Qué papel juegan los lazos familiares en la superación de la adicción? Un papel importantísimo, importantísimo, porque la comprensión de la familia es, eh, es muy importante. Primero dándose cuenta de que la persona ha caído en una adicción muy perniciosa a nivel biológico, psicológico y espiritual. Pero la familia debe saber la manera de ayudar más adecuada. No solamente hay personas que consideran que la manera de ayudar es dándole todo lo que quiero o necesita. No. Muchas veces debe de ponerse en manos de profesionales para que eh, los profesionales hagan su trabajo y la familia haga el suyo. Hay familiares que declinan la responsabilidad de educar en este sentido, de orientar y de acompañar a la persona que tiene ese problema de drogadicción. Y precisamente debemos de estar acompañando a esa persona que tiene la drogadicción, pero ojo. ...no dándole los caprichos que él quiere... ...ayudándole a desarrollar la autoestima... ...ayudándole a desarrollar la voluntad... ...explicándole que él tiene si quiere posibilidades de superar la situación. Si es preciso un internamiento para liberar esa intoxicación y se puede conseguir con ello, por favor hacerlo y que la familia esté apoyando psicológica y emocionalmente a la persona. Pero el apoyar psicológica y emocionalmente a la persona no quiere decir que se le dé la posibilidad para que siga drogándose ni que se le dé tampoco la oportunidad. Muchas veces hay que mantenerse firme, hay que mantener una actitud asertiva para que la persona vea que la familia le va a ayudar si él también pone de su parte. Haciéndole ver de que va a recibir no solamente ayuda familiar, sino también ayuda espiritual, pero que él tiene que poner de su parte. Él es el primer interesado en curarse de esa situación y puede salir de ella si se lo propone. Lógicamente hay que estar muy atentos, porque estas personas cuando ya caen en grados, en grados muy graves lógicamente, por todos los medios, el deseo de la intoxicación que les perturba, les lleva a mentir, les lleva a robar, les lleva a muchas cosas que perjudican a muchos miembros familiares. Y ante esa situación, muchos miembros familiares rompen con esa persona, no quieren saber nada con esa persona, incluso la repudian y la alajan de su familia. Y no es una actitud caritativa, no es una actitud realmente adecuada. Hay que mantener... La relación y la ayuda siempre que se pueda, pero lógicamente no hay que dejarse perjudicar, hay que permanecer vigilante para no dejarse perjudicar ni por la violencia ni por el comportamiento inadecuado y perverso que estas personas llegan a adoptar porque no están bien mentalmente, están enfermos, necesitan ayuda y la ayuda espiritual es tan importante como la ayuda física y como la ayuda psicológica. Tengamos eso también en cuenta, que la familia juega un papel importantísimo, y como he dicho, la educación desde el principio, desde los primeros años, en el desarrollo de una personalidad integral, una personalidad asertiva, una personalidad que ayude a la persona a discernir por sí mismo lo que le interesa de lo que no le interesa, que pueda hacer frente a las tentaciones, que pueda desarrollar su parte positiva y los valores morales que le lleven Precisamente a un equilibrio armónico y psicológico que sepa saber cuándo tiene que parar en el tema de, la, de, la, de los placeres descontrolados y cuándo tiene que respetar al otro. Esos valores de respeto, de comportamiento, de, de, de ayuda por los demás son importantísimos porque lógicamente cuando se reciben en la infancia quedan grabados en el, la psique del, del niño, de la persona y el día de mañana la ayudarán con mucha fuerza, a superar estas situaciones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eh, ya no hay ninguna pregunta más, me comentan los compañeros. Doy las gracias a todos por vuestra asistencia, por las preguntas tan interesantes que habéis tenido eh, y... Termino recordando que eh, esta es la última actividad virtual que tenemos este año, retomaremos las actividades virtuales, virtuales el día 10 de enero, lunes, con nuestro programa Espiritismo y Espiritualismo a las 10 de la noche. Y ahí trataremos el tema de los chakras y eh, tendremos como invitado nuestro compañero y amigo Joao González. A continuación, esa misma semana, tendremos también otra actividad virtual el sábado, a las siete y media, que se eh, publicará oportunamente. No me queda nada más que daros las gracias a todos en nombre de mis compañeros del Grupo de Villena, que hacen eh, este, posible este programa, los técnicos, los guionistas, las personas que están aquí apoyando, y deciros que para nosotros es una satisfacción y una alegría que nos deis la oportunidad de poder dirigirnos, de poder servir, de poder ayudar en estos conocimientos, porque nosotros aprendemos también con vosotros, con las preguntas que hacéis, con la asistencia que nos dais y con todo ello. Así pues, os deseamos felices fiestas, os deseamos una feliz Navidad a todos, os damos las gracias de nuevo por vuestra asistencia y por favor, no olvidarnos. Seguid con nosotros en el nuevo año y que este nuevo año os traiga mucha salud, mucha paz interior, mucha serenidad, mucho equilibrio y, sobre todo, mucha ayuda espiritual para que podáis conseguir todas vuestras metas de realización personal, de elevación de conciencia y de mejoramiento moral y de ayuda al prójimo. Con todo nuestro cariño, con todo nuestro afecto por parte del Grupo de Villena, muchísimas gracias a todos con toda la gratitud que nos es posible. Hasta pronto, hasta el próximo enero, quedad con Dios y con el Maestro Jesús.